Advertencia. El programa programa la pero no hay map o parente sensible. Porque el comentario, buena opinión, al chiste emitido por nuestros conductores, no tiene la finalidad. de no ofender a ninguna persona por su raza, orientación sexual o discapacidad. Si no lo soportes tu humor negro, este no es un problema para ti. Si te vas a demonstrar por lo que dijimos, quédate con nosotros, lo no tomaremos vaso. Si no quieres miedo, no puede estar echando una vida. Pero nada normal. Eh, dime a través. Eh, Pero no es la casa. ¿verdad? Sí, ven. Ahí más atrás. Mira, eso es pájaro. Mira, tú le damos. Darle... No, y eso es todo no, no, lo que me he tirado como se pone. O sea, te aparece como una vaina así como está. Mira, dale a G para aceptar el título Mira, esto es de gasolina. No es la. Vamos vale. a un botiquín. Mira, lo voy a poner ahí por si la moco vamos otra vez. Ok. en el suelo. Ven. No, no, no. Vámonos. Mira, mira, puto modo del diablo Mira, eh, El imbérico el, el, el raro eh, mira, maldita vaina del diablo Eh, no? eso esto de... Yo puse cabra no. Loco, yo tengo... y el loco ¿Por qué te estás mirando conmigo? Ajá, y yo soy yo, o es el mago que quiere El mago que tiene control en esta vaina eh, Mira, este vaina de la solina uh -huh. Lo agarro... Yo agarro, lo agarra, lo agarra, Yo creo que yo me lo sé de memoria, aunque no de un carajo Mira coño eh, Esta es la puerta ah, eh, No, o sea, la Tuve no? que... Esta, esta vaina de su y me queda de aquí uh -huh. Agájala La cojo Coño ¿Esta es le doy? ahí Mira, la me quiero una pila ah, por ahí La no, tengo, como. la tengo en la mano A ver, a ver A ver la, en la mano ¿Dónde tú estás? Atrás de ti Sí, en la mano <ríe> <ríe> Eh, Ahí me atrás. Quedamos la atrás, ojalá pudiera. O me ve, me... ¡Coño! Normal, papá, yo no soy loco. ¿Pero y para qué vamos para allá a jugar? No, ven, a matar a mí. Es para allá que tú. Que... O sea, para allá no, sino que aquí. Tú estás aquí conmigo ya. Uh -huh. Tengo miedo, loco. Tengo miedo, loco. Vacíamos la bien? Claro. ¿Y cómo llevas a eh? En la época, señor. Yo voy a buscar la, la llave. No, loco, no te muevas para no perder, ¿no? Eh? Y coge lucha. Tengo la llave. la Exacto. Bueno, tú te moviste, cabrón. Ahora que vamos a entrar a la casa. Abre la puerta. La cabra saliendo a 180. ¿Qué pasa para y la... Para que rompan la, la puerta. Oh. Y ya ¿Sí? directo por la puerta. ¿sí? sí. Señora, trajemos la pizza. <ríe> De la EU. Eh, eh, uh. Estupendos, extraordinarios. Ay, ahí, no que ahí, no bueno lo entras. Sí, no. ¡Loco! Tíne, tíne, yo me estoy cagando. <ríe> ¿Y esta gasolina, sí? ¿Qué sé yo, loco? Yo sé que estamos en la casa. ¿Y cuándo es que Yo no sé. O sea, lamentablemente yo no sé el propósito. Yo sé que estamos en la casa, loco. Loco, tengo miedo, loco. A ver. Está bonito, ¿eh? Qué negro, güey. <risa> <risa> ya le dos. ¿Te, te, ¿te, no te ves? ¿Te ves? ¿No te ves? ¡El diablo desapareció! pero ¿dónde tanto ¿qué hay que ir ahora. Mira, caíme atrás. Yo no soy un experto, pero caíme atrás. Necesitamos la llave de la no hay que buscar la llave de la Encontré. ¿De ¿Dónde? Es eh, para abrir la puerta. ¡Ay, loco! ¡Tú tienes la ¡Ey, qué duro! Qué lindo vestido tú tienes, con Sube, sube, cabrón, sube, cabrón. ¡Ay! Tengo mi jeje, ¿Tú, loco? Mira, mira, mira, loco, tres cuchillos aquí. Ande, ves, ande, Estamos en la casa. Mira, ese está ahí. El, el, yo creo que es FIFA. ¿Qué pasó? con Es un sonido. ¿Dónde queda ir ahora? No lo sé, cabrón. No lo sé. Mi linterna por. Eh, No me a relajo, oíste. No me dejes solo. No me dejes solo a mí. Tú me cuidas, yo te cuido. Ven. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Qué fue? Mira. ¡Loco! espérame Mira, mira. Mira, Si tú, si tú la ves, tú le das clic derecho. Ay, qué. Clic derecho. Clic derecho. derecho. La vaina azul. Ay, la puta madre. ¿Qué Camina, loco. Huevos, huevos. Ahí está ahí. Está ahí. ¡Lo que se fue ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! A ver. Loco, ojalá se me grave, esta mienta lo esté grabando ¿Dónde vamos? Loco, yo tengo el culo en la se boca la paillete, ¿no? Ay, loco, se me va a salir el puto pecho del corazón Oye, madre, vale. ¿qué fue? a tu relajo, ¿viste? Tuviste que estar... A... Ven, atrás, mira, mira, mira loco. ¿No te vas poner que ¿no? loco, ya, Lamentablemente, ya no me hace el propósito de esto Cualquier fucking llave. Mira una llave. Una llave, por pues, favor. Pues. Encontré la llave de él, del, de la oficina. Ay. Vamos a la oficina. ¿Y dónde está la oficina? No lo sé. ¿Dónde estamos, pues. ¿Este lo, Oh, shit. ¿Esta es la oficina? Sí. Dale, entra. Loco, mira, yo voy a tener que confiar en Una curacha. Ven, dale, dale, haz una cabra. ¿Y qué es una cabra dentro de esta cabra? Acuérdate que abrimos la puerta. Pero la cabra, ¿cómo entró a en la oficina? No necesitamos allá. Bueno, ¿sabes que son cabras satánicas? del... vaina, yo creo que es. No me dejes solo. ¿Ves ¿Vale aquí? de la puta madre. te vi las piernas, loco. ¿Aquí? Ahí está, mierda, loco, mira. ¿un derecho. No, espérate, espérate, espérate. Sí. Echemos más pa'lante. Yo creo que esto es una alfombra. Esto es una puta alfombra. Dice una... una vaina. Al parecer le temen a luz, se siente el de tenerlos, pero... Ayuda, perdóname. Oh... Ok, la, la, la, ultra, la ultra ay qué bonito. la ultra violeta. ¿Ya uh -huh. hace daño? Algo así. ¿Y cómo ves, amor? <ríe> no sé. Vámonos, vámonos. Vámonos. Yo creo que tengo miedo de cómo salir aquí ya. ¿Y cuándo es que, que, yo... que toca? ¿Cuándo vamos? Dame, yo, tengo, yo creo que yo tengo la llave de, de la oficina y de la jaula del ático. Arriba yo creo que está. Yo creo que el la ático pánico. está arriba, ¿eh? Ya va a subirme a no pa' <ríe> Vladi no vio nada Troco, no, espérate, me relajo Quítate nada y medio. o no Entonces para qué que hermano subió arriba no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Te doy clic derecho Exacto ¡What the fuck! No, mira. ¡Hola mía! ¡Hola mía! ¡No se ha, ha ido! No se ha ido, no se ha ido, Vladi ¿Dónde está Vladi? ¿Dónde está? ¡Uh! No doy no clic de derecho Oye, no se sé va No se va, Vladi ¿Y qué es lo que ella espera? Mira loco, se está moviendo, se está moviendo, se está, está moviendo. No, no, no, no tú relajo. tu relajo conmigo, permiso, permiso. luego Loco, la puerta, la escalera no la veo. ¡Uey, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! Voy, me voy, me voy, voy, voy, voy. ¿Qué sé yo, loco? ¿Y qué derecho? hecho? ¿Tú estás abajo? ¡Abajo! Claro que sí. Vamos a subir, vamos a subir. Hemos vuelto. Volvimos, perra. No está aquí, no está aquí. Te Ve a ver si pues, el ático. No, yo, pero el ático se supone que queda en, la, en lo más profundo de la casa Dale para allá ¿no? Va, Dale no. no, vamos No, no, loco, no, no, no, no, no, vea No sube no. <ríe> Sube, vamos bien, piedra va para los tijeras Dale Ven Piedra va no, para los tijeras, tijeras. <ríe> Acuérdate, la, el clic derecho, para que me ayude Claro, claro, pero ya, sincero tenemos que ayuda. Bueno, la cagamos. Estamos en el, en el line aquí arriba. Sí, en el látigo. En el látigo. En la puerta del látigo, no veo no, una pues, bueno, yo, yo creo que entonces la mal. <risa> tengo miedo. ¡Sú solo! Esa pigra no aquí. una victoria puerta del látigo. La mía, me pregunte. ¿qué son esos amigos? Ajá. Baja, baja para allá, eh, eh, eh. eh. Piedra con tijera. Piedra pero tijera. Piedra con tijera. Piedra No, no, una bueno, vida rota. Baja, baja. ¿eh? Esto es. Ve a ver esa tuya. Esa Deja es tu relajo. Es ah, no, relajo. no, no, no. Esta estaba abierta. Vamos para allá. O sea, esa estaba con vaina de. Yo creo que estamos volviendo. No, no, no, no. Estamos. Mira esta puerta, mira esta puerta, mira esta puerta. <risa> <risa> entra, entra, entra. Ah, loco, tú sabes que si tú le das chif, o sea, chif para correr, uh -huh. tú puedes correr infinitamente. <risa> Ay, Dios mío. Eso es lo bueno, compañero. No le hemos movido. dónde está ella, dónde está ahí? Ay, la villa. ¡Loco! Tengo una idea. Pero no. Voy con ella, ve que te da. ¡Puta loco! Me queda ese daño, mierda. Pero ella no se va con la venda aquí derecho Seguramente eso es para los vainas, para lo que ella manda también. No, no, no, no, no qué mano del diablo tú me das, me permiso. Sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no. I know speak in, in English. Suck, mí, de... suck my dick. <laughs> lo que día, ¿no? Vamos ah, bueno. Suck my dick. <laughs> o sea, tú y yo, <laughs> Yo sé que tú tienes como cuatro años que no hacen nada. No bien, bien? ¿Tú, ¿Tú te lo lavas bien? Venga a calentar y te ven. ¿Tú te lo lavas bien? Tiene que ver como bacalao. <risa> <risa> <risa> <risa> ella no se va con parte. ¿Cómo ya se va? ¿Cómo no? Padre nuestro que está en los <risa> <risa> todo o sea. ¡Oh, Mira, como... estoy, estoy espalda a ella. Ay, mira, ay, ay. ay <risa> Venga nosotros, tu rey. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Arrepiente. Ah, hijo del diablo. A ver, nada, que no pase. O sea... Estamos perdidos. Yo no tengo miedo. Yo, yo tampoco me se me fue el miedo, loco. Ya, esta tigra ya. O perra. perra perra. Perra. como ¿cómo es que ella se va, compadre? Ah, que se va... Dale una galleta Si pudieras... Yo no trato de tener que traer, no es pila, loco. Emma mira, dame, algo lo que tú quieras, ven Soy tuyo, mi amor, Me hizo <risa> ¿Qué es de <risa> <risa> Mira de que me comió ¡Mira me comió! Mira, me comió No me solo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudas no? ¡No, Blavis. Me estoy muriendo Mira, loco, como llegó para tu casa! Blavis. ¡Loco! ¡Estoy corriendo por ti! ¡Loco, ayúdame, loco! ¡Me tiene agarrado del pescueso, loco! Eso fue porque yo le dije que se casara conmigo, loco. ¡Nada! Así no la gente. Bajo para abajo! ¡Ladie! ¡Ladie! no para el artículo, loco. Te Estoy soltando artículo para cualquier cosa. ¡Ah, ¡Tengo una tampón! ya está! ¿Para dónde te llevo? No te veo. A ver, yo creo que soy ritual. Soy vaina de ritual, loco. ¿Dónde tú estás? Estoy... A ver, estoy afuera. ¿Afuera? Si, afuera Ya veo, tú estás como sentado, ¿Y tú dónde mierda tú saliste? Voy fuera, no cena voy dónde diante yo soy? ¡Ay mierda! ¿Cómo salgo? Mira, a ver... No, no, no, no no no venga, no venga, no venga, ya está ahí, ya está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, ya está ahí, está tengo miedo! Espera, espera, yo tengo idea, la pará que había un botiquín, ¿no verdad Ok, coge Coge el botiquín, coge el botiquín, coge el botiquín, coge el botiquín, coge el botiquín, coge el botiquín, coge el botiquín es que no funciona nada, la cosa de izquierda de derecho. Viene pandemito ¡Ajá! ¡Huye, huye! huye ¡Corre cabrón! ¡Bladys! Qué... ¡Corre! ¡Ven! Corre. ¿Cómo me voy a allá loco si te tumba Voy, voy a abrir la puerta de afuera entonces y Te voy a, ir a ayudar allá Veo un botiquín, velo aquí, velo aquí Coge el botiquín, coge el botiquín ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo, Vladdy, ¡Viene atrás de mí! ¿no? Ok, no, o sea, la puerta. me salto a mí okay. ¿Me si lo puedo coger el botiquín no, también Salí para afuera, Vladdy! No, no, tú tienes que ayudarme, loco. Ven, es ¿no? ven, ven, ven, ven, ven, ven. Estoy aquí estoy aquí, tumbado, estoy aquí ah, No me puedo volar la reja. Ah, no, que esa reja no se vuela, es por aquí, ven. Y dónde diría antes. Por aquí, por aquí, por aquí. Más para adelante, más para adelante, ok, ok, ok. Que sí, sí, tu vaina. Ahí sí, si, si, si eh, qué hago, cómo va, no por ¿No ¿Qué te No te dicen nada. Dale a. búscalo seguramente me voy a morir. Ahí, no, ahí, no tengo, sando, búchalo, botequín, búchalo, botequín. me voy a morir. No estoy agonizando, loco. Busca el botiquín, busca el botiquín, busca el botiquín. ¿Dónde mía tengo botiquín? Más para adelante, para allá, para donde está la vaina la... la... de la... del, del fogón ahí. De, de, de, de, ¿Oh? Del tanque, no, del tanque con vaina ahí. No tengo nada. ¿Lo viste? Sí, sí, lo dije la ella. Ya dale para acá. Lo no tengo. Dale para acá, dale para acá. Ahí voy. Estoy vigilando por si acaso. Ah. <risa> ah, ¿Será? ¿Se puede? Sí, sí, sí, sí. Estoy vivo, estoy vivo, a la, verga. Soy vivo a la verga. Es como un mejor tumbado que está parado. Pensándolo bien. <risa> un te vamos de miedo, vamos comí. Bueno. ¿Cómo te vas, amor? ¿Cómo aquí vas, vamos a, ver. De aquí y vamos a ¿Cambiemos el mapa? ¿Cuándo es muñeco? Claro, ¿cómo crees? Espérate, es que hay problema eh? que ya no sé dónde está la pilota. ¿Tú quieres entrar a la Yo quiero para la biblioteca, veis. Vamos a entrar con eso. Dale, la damos primero. ¡La dama, todo eso los que tú eres muñeco! soy hombre negro. ¿Dónde vas ah, a Tienes regalito. Mi pepa. Mi pepón. Dale, pero, pero dale, adelante. Yo fue la carnada ahorita. Porque tú una batería. Me no, la cogió. Bueno, yo, yo le hago la casa y ella. No se va ¿cómo es que uno le falta? No, me a aquí, no, no, no, no, un déjalo, déjalo ahí, por si acaso. Tú ¿Sabes yo lo que Lo cojo, te lo pongo después. Ah, bueno, también, también. Okay. Le trato, sí. y no tengo que ah. Al parecer le temen a la luz. Estoy intentando ah, detenerlos bueno. para ayudar bueno. Voy para arriba, voy para arriba. dado como un diablo ya. No tengo huevos. Mi nombre es Vladimir Putin. Te voy arriba, no voy a No, no, solo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ven, ven, no, no, no, no, no, no, yo también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no corre! ¡No corre, ¡Ah! no corre! ¡No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <risa~> <start> loco, me un susto, loco. Yo quería que ella no me y más. Yo creo que falta que están bloqueados, poquito Tengo que sentir son tenía uno en la mano loco. ¿No ves? Como que estoy frente, estoy frente, Pero que cómo ella se planta mm -hmm. sí, Seguramente cuando tengamos las dos pilas. O sea, sabe que tenemos una, un lado de la, de la pila cargada, pero creo que no tengamos lado, que será será, será, será, será. Nosotros, no, O sea, nuestro mayor objetivo será buscar la llave ahora mismo. Ay, mira, yo no tengo la Yo estoy de la mánica, sí. ¡Ay, Estás gritando fuego. Loco, yo soy loco. Mira, mi amor, lo siento. ¡Viene corriendo! ¡Ah! Yo loco, tú no vas a correr, ¿para qué yo tengo una mujer, loco? una mujer boca madre! madre! ¡Ábrete! la ¡Ábrete del diablo Sí, está grabando ya ok, normal em, sigamos el gameplay a bebé, bien. en oh, la cae no, voy para allá es que no le puedo correr ni siquiera así lo bueno es que ya me lo está buscando ya <risa> a espera espera espera espera espera espera espera que espera espera espera Mira, con la escalera Voy para allá, voy para allá Baja la escalera, pobre Voy mal. para allá ¿Cómo que coja lo si estoy gateando? Bájala, pero no puede bajarla. Estoy, agoni estoy agonizando, mira, es viendo colores que estoy yo <risa> Es viendo de gris que estoy ya Me estoy muriendo, loco Ah aquí donde están las perras esta. ¿Va a perder el mío o...? sea, tú te metiste para una habitación o algo así Para un pasillos para un pasillo si ¿sí te iba a poner yo estoy en la Mira, yo voy a bajar para la primera planta, ahí si sí puedo Baja para acá, para, para abajo, baja Ajá, pero ojalá pueda, loco, porque yo estoy agonizando ya Me voy a morir, Intenta bajar Intenta, estoy en eso Loco, ella te la pasó una puerta. ¿no? Loco, estoy viendo el sol, loco Es una luz, loco te <ríe> madre, no me dejes bajo. Ah. Ahí estoy en la cocina Ok, yo creo que estas son... Viste en el... una escalera por ahí, mismo, eh, Blatis, Lo que soy altónico, esto es negro, esto por aquí. Me, me, me corre, corre, que eso tiene que ir por acá. Vuelo ahí la escalera para bajar. Es que, loco, soy, estoy, no, estoy, soy altónico, no veo, gracias. Ay, metí ahí, metí ahí la pica. Tú tienes, tú tienes... Busca, tiene, tiene? busca, busca, el botiquín, el botiquín. Ay, tú lo tienes ahí. Mi negrito fiel. Ahí. Ahí. ¡Epa! ¡Eso es! ¡Qué bendices! Volvimos al juego otra vez, por segunda vez he resucitado. El manco le cuadra. Mira, tú sabes una cosa, si nosotros salimos para afuera, somos blanco fácil. Oye, somos blanco no, porque soy negro. ¿Dónde mierda vamos ahora? Vaya afuera. No, loco, somos más, o sea, somos más blanco fácil que estando aquí adentro, loco. A ver.